Saludos a toda la gente buena de Puerto Rico y en especial a mi gente linda y buena del Distrito 28 de Comerío, Corozal, Naranjito y Barranquitas. Hoy culminamos un excelente día llevando alegría a todas las niñas y niños de nuestras escuelas celebrando el mes de la educación especial, el mes de la diversidad funcional, porque así como tú me miras, me mirará el mundo. Ese es el lema que el Departamento de Educación recoge en este mes tan bonito y estamos llevando la alegría con personajes, con actividades, con magia, llevando alegría a la inocencia y a la verdad a la felicidad de cada uno de esos niños. Que Dios me los bendiga y todos juntos, unidos, fortalecidos, aportando todos a nuestra sociedad puertorriqueña.